Bastante fuerte para la epidermisosis burosa y la International Patient Organization for Primary Inmunodeficiencies, que son las enfermedades de la sangre, enfermedades raras de la sangre. Estos dos representantes son personas que voluntariamente dan de su tiempo para eh, pilotear eh, la iniciativa hasta que elijamos a, una, a un consejo formal. ¿Por qué nos parece importante esta iniciativa? Obviamente para unir, fortalecer el movimiento de pacientes. Esa es la razón. Número uno. También hacer emerger el concepto de enfermedades raras como prioridad de salud pública a nivel internacional, crear la comunidad global de enfermedades raras. Hasta ahora ha había muchas iniciativas, pero son todas, a todo, y son todas separadas, y no están vinculadas o son por enfermedad. Y no representan a todas las enfermedades para que los grupos de pacientes puedan usar la voz internacional para sensibilizar a las autoridades públicas en sus propios países y para que los pacientes que están aislados se sientan conectados a una comunidad global y que eh, eh, especialmente estamos pensando en estos pacientes aislados que viven en países donde todavía no, han, no se han despertado las enfermedades raras y esos países todavía existen, desgraciadamente, aunque eso está cambiando. La próxima tengo que un poco. Para decirles que esta iniciativa no está sola en el mundo, no estamos gritando de nuestro, de nuestro lado, en nuestra esquina, sino que allá hay muchas iniciativas, iniciativas internacionales importantes, como es la campaña de sensibilización, Día Mundial de las Enfermedades Raras de la cual hablé, Rare Disease Day. También hay una, un proyecto que se llama Rare Connect, que les incito a buscar en nuestro website de EuroRIS de qué se trata, pero son comunidades de, de enfermedades específicas en línea, tiene mucho éxito, es muy internacional está el famoso IRDIR, del cual les hablé la Conferencia Europea de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, SRD que organiza Eurordis cada dos años y que tiene cada vez más participantes de fuera de Europa, la, por supuesto, International Conference of Orphan Drugs y e que no es a explicar lo que es, eh, Orphanet que no solamente es europeo, sino que se está expandiendo fuera de Europa, ya tiene 10 países, hay Orphanet en 10 países fuera de Europa, y la industria farmacéutica, se está eh, organizando a nivel internacional también La rápidamente les digo que eh, los, los aliento a que las asociaciones de pacientes que están interesadas eh, bueno, nos den bueno. eh, nos piden su membresía eh, tengo que decir que eh, RDI acoge a toda alianza nacional tiene que ser eh, grupos como le dicen en inglés, umbrella, Paraguay. Es decir, los grupos de pacientes aislados o eh, locales, grupos locales, no pueden ser miembros, pero tienen que ser miembros de su nacionales o tratar de formar una. Eh, también aceptamos la membresía de federaciones internacionales para enfermedades específicas y por supuesto visitamos también la, la dinámica regional. Cualquier organización regional es también bienvenida. La próxima... Bueno, rápidamente los criterios de medicina son bastante obvios y bastante lógicos. Eh, Tiene que ser una enfermedad rara, tuvimos que escoger una, una de las prevalencias, la europea. Eh, la, la Junta Directiva debería ser, en mayoría de los casos, no, idealmente constituida por pacientes y familiares, eh, la transparencia financiera, por supuesto, minimizar el potencial de conflicto de interés, asociaciones que no se imaginen. <coughs> sin fines de lucro que tengan actividades comprobadas con, de apoyo al paciente o de sensibilización o de investigación o de todas estas actividades por supuesto todos sabemos que se pueden hacer excepciones y que podamos evaluar las, los miembros caso por caso porque cada país tiene sus propias eh, particularidades y hay países donde no existen alianzas nacionales y la idea de RDI es comentar eh, y la dinámica de, de, de que las la pacientes se vayan juntando en alianzas la próxima también para los que no eh, cumplen estos criterios eh, no les cerramos la puerta si están interesados en este trabajo y tienen una real y sincera, y sincera interés en, en, en el área de las enfermedades raras pueden ser académicos u otros eh, están bienvenidos también como miembros asociados y la única diferencia es que bueno, no, no pueden votar en la, en la elección del Consejo pero pueden ser miembros y para solicitar la membresía pues me tienen que hablar a mí en no el sencillo. Sé si hay también una manera que les puedo explicar cómo llevar esa información en nuestro website hasta ahora tenemos 25 miembros, no se pueden ver todos pero eh, eh, son miembros de muchos países es muy variado y esperamos tener muchos más pronto nuestra idea fundamental es construir puentes con otros actores no vamos a actuar solos de nuestro lado, no estamos interesados en eso, ni nos parece constructivo tenemos que crear lazos con los demás está por supuesto el International Alliance of Organizations Organization, que es la asociación paraguas que representa a todos los pacientes en el mundo beneficiarse de la experiencia que tienen ellos en la constitución de redes internacionales y de los, las pasarelas que tienen privilegiadas con la Organización Mundial de la Salud. El International Com el ICORT, por supuesto. Eh, y más, eh, estamos hablando con eCort, tenemos una colaboración muy estrecha desde hace muchos meses para alinear nuestras conferencias. Eh, estamos en diálogo también con la industria, con el International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, un poco como la plataforma internacional de, de la industria. Eh, y por supuesto eh, tenemos lazos también importantes con IRDIRC y lo que estamos buscando es que la representación de los pacientes sea mayor en ese consorcio por el momento es, no es mucho eh, queremos eso todavía estenderemos pero queremos también tener lazos más próximos con International Society of Genetics con todo lo que es el mundo de la academia y por supuesto ya tenemos lazos importantes con ORFANET nos parece importante fortalecer esos lazos los próximos encuentros que podemos tener en el calendario son un congreso que se llama REACT que es de investigadores eh, que es internacional, se está viendo cada vez más internacional el próximo lo van a tener en Barcelona, España y vamos a hacer una reunión RDI justo antes eh, esta comisión de la cual se hablaba ante las Naciones Unidas eh, si todo va bien, pues será creada formalmente en abril en Nueva York eh, y después un punto de encuentro importante para todos nosotros es la conferencia europea, porque aunque es europea, se está volviendo internacional cada vez más y esperamos que nos puedan visitar en Escocia en, en mayo del próximo año, donde vamos a tener una reunión muy importante de 3 y vamos a elegir al el Consejo. Y por supuesto, muy importante, la próxima reunión de ICORD, ICORD 11, en Cape Town. Eh, me voy a poner a Sudáfrica, eh, donde esperamos encontrarnos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma Tejada. A continuación, la doctora Virginia Ayer, presidenta de la Fundación Heise. Yo, eh, les traía un... Como la idea de esta mesa es sobre todo hablar y entender lo que es cooperación y cooperación internacional, eh, una de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años es entender cómo maximizar los resultados de la cooperación. Por eso la próxima. ¿Qué es cooperación? internacional que fue lo que quedó ¿Qué es colaboración internacional como ustedes verán, la colaboración internacional hay de muchos tipos pero según las definiciones tomadas en realidad la colaboración es que nosotros, una parte recibe algo a cambio de otra cosa, es decir, es un negocio pero un negocio bien entendido la palabra negocio a veces no, no goza de buena salud pero una buena negociación es que yo le doy al otro lo que el otro necesita y el otro me da a mí lo que yo necesito. Eso es cooperar. ¿no? Yo coopero cuando tengo algo valioso que el otro necesita y viceversa. Entonces, para poder tener una buena colaboración internacional o cualquier tipo de colaboración con el vecino, ¿sí? con, con el amigo, con la familia la próxima, nosotros planteamos que necesitamos salir de la precariedad, de los impulsos aislados que existen hacia la ganancia, hacia una ganancia mutua y un crecimiento inteligente. Es decir, en vez de que, que hayan intentos aislados de tomar algo de las ofertas que existen de colaboración internacional, generar una, un, un estudio, un contacto, un reconocimiento para poder tomar de esas ofertas de la mejor manera posible. Y proponemos dos niveles, un trabajo interno en la región, que sería de colaboración horizontal, y una claridad en el intercambio con el exterior, con cualquier propuesta de colaboración, internacional, regional, la que fuere. La próxima. En este sentido, entonces, ¿cómo hacemos para relevar internamente? los conocimientos o los datos que necesitamos para conocernos y poder tener una mejor integración en la colaboración internacional. Primero, ¿qué tenemos que nos falta? Yo le llamo a este eje revisando la alacena. A nadie se le ocurre ir al supermercado sin antes saber qué tiene y qué le falta. Eso es algo así de sencillo que Latinoamérica tiene que hacer. ¿Qué tiene y qué le falta? Porque si no, no podemos ir a negociar Segunda Después de haber mirado la heladera ¿sí? Y haber hecho un registro de lo que tenemos Entonces podemos hacer una lista De todo lo que tenemos y de lo que nos falta Qué es urgente y qué es importante Es decir, esto en términos más académicos Podría tener que ver con Acuerdos sobre un programa de crecimiento y accesibilidad Es decir, acceder a cosas que son urgentes Y también poner en agenda lo que es importante Eso, ese conocimiento Latinoamérica se lo tiene que dar Tiene que estudiar qué es urgente y qué es importante La próxima El segundo eje es transformando la información en valor una vez que nosotros hicimos la lista y discriminamos qué era lo urgente y qué es lo importante en Latinoamérica en términos de enfermedades raras, le tenemos que dar valor a lo que tenemos para poder intercambiar en el escenario internacional en lo valioso que los otros tienen para nosotros. Es decir, que para nuestra región es posible hacer una negociación en donde todos aprendan. Aprenda los dos. Eh, digamos, miembros o los dos eh, sí, los dos miembros de la relación tenemos cosas para enseñar si es que hacemos los deberes y entendemos que tenemos y sabemos que es urgente y que es importante y tienen cosas para darnos sí y de esa manera la colaboración internacional es más fructífera el cuarto eje de la de, digamos de los deberes internos que nosotros proponemos para la región, es buscar el lugar indicado. Una vez que nosotros entendemos qué necesitamos, o vamos a la verdulería, o vamos a la carnicería, o vamos a comprarnos un auto. ¿Sí? La única manera de saber qué oferta a nivel internacional existe para la colaboración es entender qué necesitamos y evaluar las ofertas que existen. Quizás todas son buenas, pero no hay tiempo para todo. Entonces debemos tener este conocimiento para poder hacer una agenda. Hoy podemos esto, mañana damos otro paso y, a, a, y, a, y, a, y encontramos otra cosa. Entonces esto es lo que nosotros proponemos como muy básico, muy elemental, un deber, un trabajo que Latinoamérica, la región sería bueno que hiciera para poder aprovechar al máximo las ofertas internacionales que son excelentes. Entonces pasamos, la próxima. La otra es, una vez que hicimos los deberes, que sabemos que nos falta, que sabemos que tenemos, que queremos, entonces salimos al mercado y decimos con claridad, ¿no es cierto?, poder entender y ser entendidos. La única forma de que eso ocurra Es haber hecho los deberes previamente Entender bien cuáles son las condiciones Es decir, cuáles son los derechos y los deberes Los latinoamericanos tenemos una eh, A ver, yo no digo Por lo menos en mi país Una actitud, cuando hablamos de colaboración internacional Tenemos una actitud muy de paternalista Que los demás nos van a dar ¿sí? Que nos van a, eh, a cobijar y en realidad tenemos que hacernos fuertes y tenemos que hacernos adultos regionalmente y entender que no solamente tenemos derechos, sino que tenemos deberes como región. Y eso también nos hace fuertes y nos permite hacer una buena negociación. Que además eso implica procesos, niveles de colaboración, es decir que no tendremos en la escala de compromisos, habrá algunos que podamos adquirir y otros que no por lo menos momentáneamente en el proceso de crecimiento. Bien, la próxima. Entonces, ¿qué nos pasa actualmente en Latinoamérica? No hemos revisado bien la alacena, no sabemos entonces qué tenemos, aunque de hace 10 años atrás tenemos más información acerca de lo que existe en nuestra región y lo de lo que nos falta. Pero todavía son muy elementales estos datos los proyectos que aparecen incluso en el Estado todavía no se ven muy sustentables, son muy vulnerables con los cambios políticos y aún estando situados como leyes, a veces quedan en el olvido y dependen mucho de la posición política de, de los gobiernos. El resultado, no sabemos qué tenemos en la escena, las compras serán muchas veces un esfuerzo poco redituable. Desaprovechamiento de la colaboración internacional. Estamos diciendo colaboración internacional excelente, pero necesitamos hacer algunos deberes para aprovecharla mejor. La próxima. Kaiser intentó favorecer el contacto, el enlace de Latinoamérica con la colaboración internacional desde hace mucho tiempo. Desde el 2002, cuando comienza, hasta la actualidad, ustedes van a ver que Estuvimos, hicimos congresos nacionales con invitados internacionales que hemos hecho que hemos estado además eh, tuvimos el mutual membership con Euroordis en el 2004 2005 eh, estuvimos en el, eh, fuimos parte del congreso de Luxemburgo la próxima en el 2006 hicimos el tercer congreso nacional con la participación de España y Estados Unidos y armamos consultorios y se atendieron pacientes y estuvo, y estuvo el Estado también en el 2007 estuvimos, hicimos un encuentro en Chile, en Colombia, en Panamá y, le, y nos incluimos en ICOR, en Bruselas porque habíamos ido también a Euroldis, y ya habíamos empezado a trabajar con un servicio de información y orientación y teníamos el reconocimiento de Euroordis. es decir, en el 2008 teníamos el primer congreso latinoamericano donde estuvo Steve Gross, Doménica estuvieron representantes de Karolinska eh, también hicimos el Pro Congreso de Brasil y seguíamos con información y orientación en el Congreso Nacional, de, eh, hicimos el Cuarto Congreso Nacional en Argentina en 2009, el Congreso de Brasil, y delegados del Día Internacional, y fuimos delegados, estuvimos presentes cuando se lanzó el Día Internacional de Enfermedades Raras, invitados por Jan de Camp, y nos nombraron delegados para Latinoamérica en ese momento. Eh, o sea que estábamos muy entusiasmados con todas estas herramientas ¿ven? durante todo este tiempo la próxima incluso eh, sí, uh, cinco minutos rápido no solamente estuvimos en Brasil y seguimos haciendo el latinoamericano también nuestra participación o mi participación en Rusia generó, en, en ICO generó la visibilidad de Latinoamérica en distintos países pero, pero vayamos a los números, que es la manera de revisar la alacena. La próxima. Nosotros vamos a mostrar un ejemplo, un ejemplo desde Heiser de cómo medir de tal manera de poder después compartir información. ¿Qué nos hace falta en la alacena? Supongamos visibilidad. Ok. Y concientización. eso sería lo que nos falta. ¿Qué tenemos en la alacena? En la región tenemos una idiosincrasia, un lenguaje y situaciones similares, político-económicas. ¿Qué jerarquizamos? La llegada del mensaje y la interacción que produce para tener datos y transformarlos en información. ¿Qué ofrecimiento de colaboración internacional tomamos? Real internacional. International. ¿Cuál ha sido nuestra evaluación? Tomamos dos años. Estas son las estadísticas día a día desde el 2010 desde el 2011 hasta el 2012 que son digamos años intermedios entre el inicio y el actual año en relación al real 16. fíjense no.